Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Como te digo siempre, si te gusta este contenido, si estás aprendiendo, estás aprendiendo astrología, entonces suscríbete al canal, dale like al video, eh, activa el algoritmo, dale click a la campanita, déjame un comentario y hoy sí te voy a pedir que me dejes un comentario, pero eso al final. Te voy a dejar tarea para, para el hogar. Yo después te lo voy a contestar. Yo leo todos los comentarios. Y también te invito a que te sumes a nuestra página eh, patagoniaastral.com Bueno, hoy vamos rapidito a lo nuestro, a la clase 260. Ya nos quedan por delante 60 clases de las prepactadas. Y vamos a ver, el sol en Libra, en Escorpio, perdón, perdón, perdón, en la casa 7 y el sol en Escorpio en la casa 8. Eh, entonces, te, te voy diciendo el sol en Escorpio, el sol en casa 7, casa 7 en Escorpio, ¿qué significa? Solo en casa 7, ya lo sabés de recontra memoria. Afectivo, equitativo y sociable. Esas son las tres palabras clave. Y si no estás entendiendo de qué te estoy hablando, es porque no viste todos los 259 videos anteriores. Te invito, yo te voy a dejar en el final del video una, un rectangulito que si le das clic ahí encima del video te va a llevar directamente al primer video de esta... Eh, de eh, la, esta lista de reproducción de videos short, lo más cortos posibles. Eh, casa 7 en escorpio, magnéticos, posesivos y pasionales. Solo en escorpio, sexuales, investigadores, profundos, también obsesivos, vengativos o crueles. Es posible que si estás ante esta combinación, estés ante una persona afectiva, con un gran magnetismo sexual. ¿Ves cómo usé distintas palabras claves? Por el sol en escorpios, sexuales. Por eh, casa 7 en escorpio, magneto, magnetismo, magnetismo sexual. Y por eh, el sol en casa 7, afectivo. Bien, vamos entonces ahora al sol en escorpio. Pero esta vez en casa 8 y esa casa 8 en escorpio. Y ahora yo te voy a dejar ya en este momento. Antes de decirte esto, te voy a decir que pongas en comentarios, después que escuches el video, ¿qué supones ¿sí? que puede significar esta casa 8 en escorpio, pero este sol en vez de estar en escorpio, si estuviera en Sagitario? ¿Cómo harías esa combinación? A ver si prestaste atención a las clases anteriores en que ya lo viste el Sol en Sagitario. Entonces, ¿cómo combinarías Sol en Casa 8, Casa 8 en Escorpio, pero el Sol en Sagitario? Bien, Sol en Casa 8, seductor, elucubrador y misterioso. Casa 8 en Escorpio, trauma, tabúes, poder. Sol en escorpio, sexuales, investigadores, profundos, obsesivos, vengativos, crueles. Es posible que estés ante una persona con traumas sexuales que elucubra venganzas. Bien, ¿viste cómo usé todas las palabras claves? Bueno, vos acá lo que tendrías que hacer para dejarme en comentarios es cambiar las palabras claves de ese sol en escorpio por sol en sagitario. Eh, creo que se entendió la tarea perfectamente, te mando un abrazo enorme, nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. Te mando un abrazo enorme, que tengas un día maravilloso como va a ser el mío, por supuesto. Chao, hasta mañana.